Carolina con cuadre Eso cuadre. sirve para el virus sí, sí. <risa> Muchísimas gracias muchachos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve Mire, nosotros debemos de seguir eh, abogando y haciendo el llamado a la gente, como de alguna forma tocábamos eh, en principio del programa O sea, señores Sigo eh, pensando que si bien es cierto que el país el gobierno, el presidente Medina, a, es haciendo lo necesario, si se quiere, para disminuir, contrarrestar todo lo que tiene que ver con la propagación, dar soporte de salud con todas las precariedades y tal vez fallos que se han estado presentando, necesidades económicas, necesidades de materiales vitales en los centros de salud. O sea, todo lo que conocemos y que día a día, pues, citamos acá y en los diferentes medios, vemos. Hay una situación que creo que ha debido de ser más eh, rigurosa, más severa, y es el tema de la sanción a los ciudadanos. O sea, nosotros no podemos seguir con este relajo. En el día, al día de ayer, no sé cuánto anoche fueron la cantidad de personas que fueron eh, llevadas o sometidas por el toque de queda, pero el día de ayer jueves, sin la noche, Alrededor de 20 mil personas han sido detenidas en lo que va del toque de queda. ¿Usted cree que es posible que las autoridades todas las noches tengan que llevarse mil y pico de mil y pico de personas porque sencillamente no pueden cumplir con una responsabilidad ciudadana de un toque de queda para cuidarlos a ellos, cuidar a su familia, cuidar todo un país del cual ellos pertenecen? O sea, no nos cabe en la mente que la gente esté yendo a los ríos, siga jugando domino, siga jugando pelota, y me perdonan eh, eh, la, las organizaciones o la organización social que hemos visto que ya va, creo que es la tercera vez, que sale a hacer cultos religiosos unidos de mano, sin ningún tipo de medidas o del protocolo que se supone que debe, debe, debe de llevar y hasta fuera del horario del toque de queda. O sea, en contra de lo que está establecido. Pero así vemos lo, las personas en los barrios, sentadas frente a sus casas. Gente que tiene eh, negocios abiertos, por ejemplo, en Castillo, nos han llamado y nos dicen, la gente aquí está como si nada. O sea, nosotros tenemos que entender, como citaba este señor, el presidente Moreno, Lenín Moreno, él decía, o sea, quienes cometen este tipo de actos son personas que se pueden catalogar como terroristas, son actos terroristas. Y yo me sumo a esto. Tal vez no podría decir públicamente que apoyo la medida del presidente de Filipinas de que el que no cumpla con la cuarentena ya ustedes lo que saben lo que va a pasar en Filipinas. Lo van a matar. Porque es que en estos momentos, cada uno de nosotros somos una bomba de tiempo. O sea, nosotros somos ente propagadores posiblemente sin saberlo. Señores, se murió una niña de dos años ayer por esto. Se murió una, otro niño, niña, no recuerdo, hace unos días de ocho o seis meses. O sea, nosotros tenemos que estar claros que esto no es un relajo, no es cualquier cosa. Y las sanciones en República Dominicana deben de endurecerse. Diferentes sectores de la sociedad se lo están pidiendo al presidente. Se lo está pidiendo el colegio médico que más adelante vamos a poner un video de Ewaldo Ariel Suero, donde dice señor presidente vamos a extender el toque de queda vamos a ser más rígidos con la gente, o sea gente que anda para un río cuando el país completo está haciendo esfuerzos extraordinarios para resolver esta situación y mientras tanto un grupo de gente jugando pelota ustedes creen mi gente que nos ve, eh, muchachos, que eso es para estar pidiéndoles favor o para ponerlo de que hacer largas llevarlo de que aplastado, entrando al a los recintos policiales, grabarlos y subirlo a las redes. Esa es la sanción que merece un grupo de gente que está haciendo que nosotros tengamos que durar no 15 días, como debió de extender el gobierno. Nosotros vamos para pasar varios meses en cuarentena si la gente sigue de irresponsable. Entonces, ante todo esto, toda la gente que tenga la posibilidad de difundir esta, este tipo de, de planteamientos de que nosotros debemos de restringir las medidas. Señores, en Rusia se le está dando 7 años de cárcel al que incumpla con el toque de queda. En Chile se le está poniendo 3 mil dólares de multa. En Estados Unidos se considera ya un acto terrorista usted estornudar de manera inadecuada encima de otros. Porque es que no es un simple estornudo. Usted posiblemente está contagiando a varias personas y esas varias perso y esas personas van a contagiar a otros y otros y otros y nunca vamos a salir de esto. Pero también se le está poniendo una multa de 500 dólares a quienes no estén a la distancia adecuada de los 3 metros o 2 metros. No recuerdo que es que se debe de estar. De, de estar, de permanecer de un ciudadano a otro, en ese caso para la multa. O sea, hay que entender, la ciudadanía debe de entender que esto no es un relajo para usted coger para los ríos a bañarse. Y mientras sigamos pidiéndole de favor a los que están en los colmadones bebiendo, que no les importa, no les importa nada, porque el que está bebiendo en un colmadón sin importarle contagiarse, contagiar a la familia, contagiar a un grupo y un grupo de personas, porque así es la cadena de, de propagación, la cadena de contagio, para mí no merece ir a de que, eh, que se lo lleven a las 5 o 6 de la tarde y que al otro día a las 6 de la mañana lo suelten. Pero creo que es muy ligero, creo que es muy light. Y si no arreciamos las medidas, si no arreciamos las medidas para que la, para la gente que anda como que nada en la calle, desafía, no que la policía, que esto, que vengan, que yo soy el más... Dirás tú, dirá tú las consecuencias, ¿no? Bueno, sí, las consecuencias. O sea, sí. si no arreciamos las consecuencias para esa gente que anda en las calles, señores, esto se va a alargar. Y quienes estamos en las casas de manera responsable, haciendo lo que hay que hacer, para las empresas que han cerrado sus puertas por la necesidad de lo mismo, para los médicos que se están arriesgando, señores, en Santiago solo hay cuatro médicos en un centro hospitalario. En el, en, el, en el infantil. En el infantil, donde murió la niña de dos años. Hay 28 Creíble. en la casa en cuarentena. Creíble. Entonces, o sea, esto te dice que no es un relajo. O sea, un centro médico, un centro de salud que le da soporte a cientos de usuarios, que solo haya cuatro, porque posiblemente estén contagiados. Se les dio seis días de cuarentena para ver eh, cómo iba su evolución y hasta que se le pueda hacer las pruebas, porque la prueba no está tan tienen tiempo pidiéndole las pruebas para el personal médico entonces hay gente que anda por las calles como si nada como que todo está bien que a mí no me va a hacer nada que yo no voy a contagiar a mi familia o sea esto no se trata de pedir favores y nosotros entendíamos vimos del ministerio público que ofrecía la información a que se le va a poner multas en Santiago Abel Martínez que se le va a poner a hacer trabajos sociales a barrer las calles no, o sea, no se trata de que de ponerlos a barrer las calles. El que anda de más, que no está en su casa, si usted no es médico, si usted no es policía, si usted no trabaja eh, en el área de seguridad, si usted no es periodista o corresponsal que tiene que andar en las calles, porque tenga que ir a un supermercado o una farmacia, usted no busca nada, no busca nada en la calle. Usted lo que está buscando es crearnos más problemas, crearle más problemas al país, Crearle más problemas a las empresas que ya van a durar un mes cerrado y no se sabe cuándo y muchas tendrán que cerrar sus puertas. Porque no es posible usted tener o mantener una, un negocio, una empresa sin usted producir y tener que pagar personal y todos los gastos fijos que conlleva la misma. Entonces, esa gente que está ahí. No es de que ponerlo a hacer trabajo social y a barrer. No es de que, que llevárselo para su casa y al otro día tirarlo. Quién sabe, contaminado, peor aún, porque es un grupo de hacinamiento que se hace en esas cárceles, en esas guaguas, cómo lo montan, y luego para su casa. O sea, no se trata de eso. Me parece, me parece que esto no va a arrojar los resultados que se está buscando. Y lo digo, si es partiendo de estas premisas, de estas situaciones que nosotros tenemos y de estas medidas muy ligeras que para mí son muy ligeras vamos a durar no 15 días más en cuarentena, tendremos que durar 15 días más, porque entonces no vamos a tener una disminución o el conocido pico para allá entonces que entenga, entendamos que está estabilizado el tema de la propagación. Quiero ponerle a los amigos televidentes esta, eh, este, este mensaje, este planteamiento que hace Eduardo Ariel Suero, el presidente del colegio médico, al presidente Medina y al país en lo que tiene que ver con la restricción de las medidas. Vamos a escuchar. Observamos en el día de hoy que el presidente de la República está pidiendo al Congreso prolongar el estado de emergencia nacional y, por otro lado, también aumentar el periodo del toque de queda por 15 días más. Ambas medidas nosotros nos parecen correctas y la apoyamos y la saludamos. Pero queremos establecer que esto no se va a resolver durante estos días, que este problema sanitario va a continuar, que la enfermedad todavía no ha alcanzado su pico, que el Colegio Médico Dominicano tiene una posición de frente a este virus de, de, de medidas radicales. Nosotros entendemos como Colegio Médico Dominicano que no podemos venir con paño tibio frente a este virus. Por eso fue el planteamiento del Colegio Médico Dominicano de la cuarentena obligatoria, 24 horas durante 14 días, eh, garantizándole a la población sus necesidades básicas. Una hora en el día o dos horas para su alimentación, intercambiar Hoy las mujeres, mañana los hombres, etcétera, buscarle alternativas, pero ser rígido con este tema de la cuarentena, porque ahora mismo no tenemos cuarentena. Ahora mismo lo que hay un toque de queda de noche, porque mañana a las 6 de la mañana, usted, yo y el que desee va a caminar las calles de Santo Domingo libremente, porque nada se le prohíbe. Eh... Por eso es nuestra exigencia sobre la utilización estricta de la mascarilla para todo el mundo, tenga o no tenga síntomas. Todo el mundo debe de utilizar su mascarilla para nosotros de manera obligatoria y que el gobierno le garantice la utilización de la mascarilla. Los médicos continuamos en los hospitales desprotegidos, con muchas limitaciones, a pesar de que el ministro dice que estamos muy protegidos, lo que pasa es que lo que estamos guayando la yuca en los hospitales, en la línea de fuego, somos los médicos. Fíjense como muchas personas que ayer algunos cuestionaban al médico, hoy se han quitado el sombrero frente al médico. Ve qué pequeña es la vida. Ve cómo ahora nosotros dependemos de la voluntad de Dios y de la... Bueno, adelante Carolina, ahí está de nuevo. Gracias, Amado. O sea, a esto nos referíamos y, y voy a citar una de las frases que utiliza Waldo Ariel Suero donde le dice, o sea, nosotros no podemos andar con paños tibios. O sea, no es cualquier cosa, es sencillamente entender esto. Tenemos 15 días, estaremos hasta el 18 en cuarentena. ¿La gente va a continuar en las calles, va a continuar en las galleras. Si no lo paran, sí. Si no lo detienen, sí. Pero van a seguir en la gallera y van a seguir forma en la de calle amado, ¿Eh? van a la a la, a la, a la a bueno, 3, 2, sí, y sí. mandarlo para su casa el otro día. Sí, pero lo que pasa es también es que nosotros estamos eh, en medio de una ah, situación y no tenemos una plataforma legal sobre la que sustentar una serie de acciones que se pueden hacer. Recuérdate que nosotros tenemos un, un sistema constitucional que crea un estado social y democrático de derecho, pero donde en derechos donde los derechos sí perfecto pero hay una cosa el estado de emergencia por sí solo según mi criterio no puede modificar la ley de manera automática yo lo que pienso es que debiera de haber una ley rápidamente que el Congreso se aboque a crear una ley aunque sea transitoria por x tiempo para que muchas de esas de esos derechos se supriman porque la constitución permite que los derechos fundamentales se supriman por ley el tránsito. Bueno, en estado de emergencia el presidente lo puede hacer, pero quizás una ley sea una plataforma mucho más contundente para aplicar sanciones, porque yo te puedo sacar de la calle, pero si la ley no le permite a la autoridad aplicarte una sanción como como uno quisiera, pues yo sí. no te puedo aplicar la sanción. Pero lo que están haciendo las autoridades, con el perdón Carolina, uh -huh. lo que están haciendo las autoridades básicamente es, es, es creación, es creativo, uh -huh. es inventando cosas. Por eso tú ves uh -huh. que el síndico de Santiago dice lo vamos a poner a hacer trabajo comunitario. Bueno, pero ¿dónde está eso? ¿Dónde te dice a ti que alguien porque esté en la calle tenga que hacer trabajo comunitario? Entonces yo uh -huh. pienso que lo que hay es que organizar el sistema de derechos para lograr que esto pueda tener, sea, ser eficientes no, no, no, la, la crear medidas. las medidas Amado, eh, perfecto eso que dices es crear las condiciones para que esto que estamos planteando y que es una necesidad que diferentes sectores del país se lo han dicho, se lo han solicitado al presidente Medina, con esto no se puede andar con paños tibios, señores vamos a durar 15 días, no en cuarentena vamos a tener que durar 15 días más porque a la hora que no haya una disminución del bendito virus Vamos a pasarnos el año completo y la propagación aumentando porque la gente anda como si nada en las calles. Y mira Ay, lo que pasa. Es y mira lo que pasa, Carolina, para aportarte. Esas personas que son apresadas son eh, puestas en un vehículo juntas. Mm. <risa> Ponen también en peligro a los mismos agentes policiales que andan haciendo esa, ese, esa gran labor. Y lo, es. y lo llevan a un lugar también juntos. Y Así después es. para depurarlo hay que llevarlo entonces al destacamento juntos y ahí toda esa cosa. ¿Cuál de ellos está contaminado? Ellos no saben, pero pueden no. contaminar a todo, Quiero, a todo un paquete. Sí, sí, cierro diciendo, debemos de abogar, o sea, debemos de tomar la iniciativa de este llamado. Hay que, eh, hay que, debemos o de, necesitamos sanciones más severas, más severas. No hay llevar a una gente y soltarla el otro día. Es un grupo de gente irresponsable que en estos momentos están siendo bomba de tiempo para la propagación del virus. Sencillamente sí. se trata de eso y no se puede andar con paño tibio, señor. Amado. Sí. Y hay sí. otro tema que yo quiero, eh, otro poquito que tú nos aclares. Y es el caso de la responsabilidad social con esos agentes que andan trabajando. Y con los mismos médicos eh, o las enfermeras, todo el personal que está en la línea del frente, esa responsabilidad social, sí, sí, sí. en caso de que ellos sean contaminados, ¿qué va a hacer el Estado con ellos? En caso de que mueran, ¿qué va a hacer el Estado con bueno, su familia? ¿Y siquiera eso que tiene la policía una seguridad? Yo pienso que el Estado tiene que establecer un tipo de programa especial para médicos, policía, defensa civil, sí. todo el que ande en la calle, en la línea de fuego, porque ellos son los que están al frente de la situación y son los que más son más vulnerables, son los que más fácil se pueden contaminar. Y por supuesto, si ocurriera una desgracia como todas las que están ocurriendo en estos días, pues el Estado debe proteger por lo menos la familia que queda. Yo pienso que es un programa, un programa específico para ese grupo de personas.